volvió a encabezar, igual que en su primer año de mandato, el desfile militar por el 203 aniversario de la independencia. La celebración, que el año pasado se suspendió por falta de presupuesto, incluyó, a un mes de las PASO, un enorme despliegue de más de 4.000 uniformados, tanques de guerra, helicópteros y aviones militares que volaron sobre la avenida Libertador. En tanto, con un breve discurso, Macri encabezó en Tucumán el acto por el Día de la Independencia luego de ofrendar una corona de flores en honor a los próceres argentinos de 1816, donde ensayó una reseña histórica mezclada con un mensaje proselitista. Ellos sabían que había dificultades y que muchos se oponían y que iba a costar muchísimo, igual que nosotros. Ellos actuaron desde la convicción, tenían muy claro qué valores querían defender y qué no querían para sus vidas nunca más, igual que nosotros. Ellos sabían que solo era el comienzo, solo el comienzo igual que nosotros. Ellos lo hicieron sabiendo que pasara lo que pasara esa transformación iba a estar acompañada de dos palabras como nos pasa a nosotros para siempre. Es que los argentinos teníamos una tarea difícil muy difícil. Tal vez la más difícil que le toca a todos los que son parte de un país. Ponerse de acuerdo sí, ponerse de acuerdo ¿Hasta cuándo vamos a esperar para declarar nuestra independencia? La independencia era para siempre. La libertad era para siempre. No hay marcha atrás cuando se decide valores que son independientes Negociables. no hay vuelta atrás cuando el pueblo está decidido a ir en una dirección. Crisis. La ciudad de Buenos Aires tuvo un 9 de julio con ollas populares. Gremios y organizaciones sociales sirvieron almuerzos en la calle para el creciente número de personas que están pasando las semanas más frías del año a la intemperie. Por la tarde hubo momentos de tensión cuando el cordón policial rodió a los manifestantes para evitar que bajaran colchones e intentar desalojarlos. Los agentes forcejearon, lanzaron gases y al menos dos personas fueron detenidas. Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. Obviamente pusieron en evidencia un montón de cosas, las bajas temperaturas. En realidad nosotros trabajamos con la problemática los 365 días del año y las 24 horas Todas las organizaciones que estamos acá presentes tenemos mucho trabajo cotidiano y de muchos años. Lo que pasa es que, bueno, pasaron como una secuencia de circunstancias que hizo que la visibilidad de la problemática fuera muy fuerte. Policiales. Una discusión de tránsito ocurrida el viernes por la madrugada en Camino de Cintura y Carabobo, en el partido de La Matanza, terminó con un joven de 23 años internado en grave estado por haber recibido un balazo por la espalda por parte de Gabriel Adrián Gerber, un efectivo de la policía aeroportuaria que fue detenido dos días después. El efectivo, de 41 años, se desempeña como custodio de Alfredo Hernán Gallardo, subdirector nacional de la policía aeroportuaria. Marcelo Saín, fundador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Nosotros cuando creamos la PCA en el 2005, ya teníamos esa idea muy fuerte entre nosotros de que los y las policías deben trabajar de policías durante el servicio y que la aportación de, del arma no es lo que marca la actividad policial, sino que es una circunstancia para algunas funciones policiales. Y además, fuera de servicio, este no podían portar armas provistas por el propio Estado, por la propia institución policial. Lo que hace, cambiemos este año cuando cambia la norma, es no solamente que habilita la Fuera de servicio, sino que además establece que toda actuación a través de arma de fuego por parte de un policía de la PCA en franco servicio es considerado un acto de servicio. Es una barbaridad, una aberración. No. El subdirector nacional, Alfredo Gallardo, que es. El jefe de este muchacho Herbert, porque Herbert el custodio del subdirector nacional, este, este señor es un ex policía federal, después policía metropolitana, y era custodio de Macri. Eh, están conduciendo hoy la policía de seguridad aeroportuaria y que vinieron con toda una mirada militarizada de, de pistoleros. Economía Popular. El presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Cepba, y dirigente de CEJERA, Guillermo Ciro, participó en una jornada de trabajo junto a más de 140 emprendedores en el marco del Quinto Salón del Emprendedor, que se desarrolló en Tres Arroyos. Durante el encuentro, Ciro brindó una capacitación y explicó las herramientas que a nivel nacional y provincial se otorgan para el aplacamiento de los procesos productivos. Además, se explayó sobre las estrategias de formación profesional que la Red de Centros de Formación Profesional desarrolla junto a CEPVA para mejorar la competitividad y la productividad de las pymes locales. El dirigente de Sejera acordó junto al Intendente de Tres Arroyos y la Confederación Económica del Municipio desarrollar acciones de formación en atención al cliente y ventas para los asociados de la entidad, emprendedores y desocupados. Judiciales. El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que habló sobre la causa por la firma del memorándum con Irán en el marco de una charla con el periodista Nelson Castro y como una opinión donde cuestionaba el desistimiento inlímine de esa pesquisa. Lo dijo en su declaración como testigo ante el juzgado federal de Claudio Bonadío, según informaron fuentes judiciales. Mi mayor cuestionamiento es haber cedido en el pacto la jurisdicción argentina en favor de una comisión internacional formada por cinco personas. A partir de allí interpreté que eso podía ayudar al encubrimiento de los autores. Nisman alguna vez me había dicho además que él tenía una serie de pruebas que nunca aparecieron y el cuestionamiento que hice en esta charla tiene que ver exclusivamente con el modo en que el juez Rafecas, aplicando lógicas del derecho penal, pero absolutamente teóricas, desestimó la denuncia. Sociedad Un hombre en situación de calle murió el domingo pasado a la noche en los pasillos del Hospital Pirovano, en el barrio de Coglan, donde se refugiaba del intenso frío. A pesar del hermetismo y la presión que puso el gobierno porteño a los trabajadores del centro de salud para que no trascendiera la información, el diario Página 12 pudo confirmar el fallecimiento aunque todavía no fue posible establecer su identidad. Gobierno. Trabajadores de Vialidad denuncian que el spot de campaña de Macri, donde golpea un asfalto y repite esto es una realidad, es falso de acuerdo a los datos que se muestran allí. Esto, que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. Un informe de los técnicos de Vialidad muestra otra realidad. Durante el kirchnerismo se licitaron 7.840 kilómetros por año contra solo 1.877 de la gestión de Cambiemos. En obras iniciadas se descendió de 162 a 67 y en obras finalizadas de 113 a 57. Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad. El que hablaba Macri de 23.000 kilómetros, que habían construido 23.000 kilómetros. Al menos en Argentina, que yo sepa, eso no fue así, no sé de qué país se está hablando. En una realidad, Macri, Dietrich y el entonces administrador de vialidad, Ingeniero Iguacel, dijeron, vamos a construir 2.800 kilómetros de autopista, 4.800 kilómetros de ruta segura. Bueno, de los 2.800 de autopista, la administración... Sale a decir que hicieron 245, que tampoco es cierto, y de los 4.800 kilómetros de ruta segura que anunciaron por todos lados, en el Congreso, por los medios, no se hizo nada, cero kilómetros de, de ruta segura. Tenemos fotografías que demuestran lo que estamos diciendo para que este nadie diga que estamos mintiendo, o sea, tenemos todo... Los avales para demostrar que vialidad está en emergencia. El tema es de gran preocupación porque bueno, el usuario del camino corre riesgo en esta circunstancia, aunque la administración sabe decir que no y lo niegue. La realidad es que existe y la, las evidencias están. Elecciones 2019. Diputados nacionales del Frente para la Victoria PJ y autoridades del PJ bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires manifestaron su preocupación por la supuesta fragilidad del sistema electoral y advirtieron sobre la intención del oficialismo de cambiar las reglas de juego en plena campaña electoral de cara a los comicios de octubre. Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense. Preocupa muchísimo porque bajo una supuesta digitalización y pretender acelerar los resultados del comisión, han contratado una empresa que se llama Smartmatic, que está severamente cuestionada en todo el mundo, donde ha actuado en cuatro continentes, ha actuado y está denunciada en los cuatro, y realmente nos pone en riesgo el tema de eh, los eh, resultados efectivamente comunicados a la población en general, y es un tema muy, muy serio, muy delicada la carga de estos, de estos resultados y el acceso a la información de toda nuestra población, particularmente en el conurbano bonaerense, donde se digitalizarían los telegramas y se transmitirían desde determinadas escuelas, donde nosotros, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ponemos en duda, porque tenemos severos problemas de conectividad, en mi distrito concretamente no tenemos una conectividad perfecta en todo el distrito. Gremiales. La Unión Tranviaria Automotor. Realiza el paro de colectivos en todos los distritos del país, con excepción de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de 16 mil pesos para los trabajadores. Educación. El gremio de docentes bonaerenses Zuteba realizó una clase pública frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acción que se repitió en todos los distritos para denunciar la situación real de las escuelas. María Laura Torre, Secretaria General de Zuteba. Los comedores escolares no cuentan con un plato de comida caliente, una taza de leche caliente, un mate cocido. No solo porque la gobernadora aumentó a 27 pesos nada más el monto por alumno. Voy a dar un ejemplo, cruzando la General Paz, es más de 120 pesos por alumno. En la provincia, solo 27 pesos, sino que aparte no hay gas. Por lo tanto, las viandas que llegan son viandas frías. Sindicales. Los trabajadores del frigorífico Ecocarnes, ex Cocarza, ubicado en la localidad de Virreyes, en zona norte, fueron agredidos por una patota que, según denunciaron, responde a la Federación de los Trabajadores de la Carne. Sin embargo, la Federación negó haber participado de los hechos. Un colectivo y otros vehículos fueron incendiados y hubo disparos con armas de fuego que hirieron a dos trabajadores que permanecían hasta el momento en terapia intensiva. José Berbere, secretario gremial de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y afines de la República Argentina. Hace años que venimos este, pidiendo un convenio colectivo este, porque hay dos federaciones y nosotros lo que siempre hemos pedido es zona de actuación y a su vez el convenio. Este, para que se termine este problema que hoy por hoy estamos teniendo. Que esto en sí no es un problema sindical, sino es un problema gremial, en la cual lamentablemente los, los obreros están en el medio. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, intrainarvia.org.ar